Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a analizar cuáles son las mejores opciones para empezar en YouTube desde tu móvil. Tenemos una invitada especial experta en móviles y que conoce muy bien el ecosistema YouTube. Hola Siribis, ¿qué tal estás? Muy bien ok, y espero que tú también. Ok, comenzamos. Siribis, ¿por qué empezar en YouTube con nuestro móvil? Bueno, se me ocurren mil razones pero para mí el motivo principal está en las prestaciones que hoy nos ofrecen los móviles, bastante similares a las de un ordenador. El móvil es fácilmente accesible y manejable, así que solo tienes que instalar las apps que necesitas para crear y editar los vídeos. Ok, Sirivis, sí, tenemos claro que queremos llegar a YouTube con el móvil, así que ¿cuál es la ruta a seguir? ¿Qué trayecto elegimos? Antes de comenzar, te diría que esto no va de instalar aplicaciones o subir vídeos. Aquí lo importante es compartir contenidos interesantes, que conecten con tu audiencia y te ayuden a construir una comunidad en torno a tu canal. Es decir, el móvil es simplemente el medio, una herramienta para conseguir nuestros objetivos. ¿Es correcto? Totalmente. Debes preguntarte primero con qué perspectivas comienzas, qué esperas conseguir, a quién van dirigidos tus vídeos, qué temas vas a tratar, qué conocimientos quieres compartir, con qué medios cuentas, etcétera, etcétera. Ok, te sigo. Parece una tarea sencilla pero seguro que puede complicarse. ¿Qué hacemos para mantenernos implicados mientras resolvemos todas estas cuestiones? Como casi todo en la vida. Y me disculpa si me pongo filosófica. Es una cuestión de actitud, con C, no con P. No depende de tu capacidad real sino de tu motivación, de tu ilusión, del interés que pongas. Tienes que compartir en YouTube temas que te interesen de verdad, en los que estés o desees estar implicado. ¿Sí? Ahora, si me permites, volvemos a la realidad. Queremos comenzar en YouTube con buen pie. Así que cogemos nuestro móvil para dar el primer paso. ¿Qué hacemos ahora? Lo primero, antes de nada, tienes que instalar una aplicación fundamental para todo esto. Se llama Paciencia y no está en la Play Store, está en tu cabeza. Sí, aquí en YouTube tu trabajo y tu implicación no obtienen una respuesta inmediata. Tienes que cuidar tu canal y darle tiempo para que crezca. Exacto. Tienes que cuidar y darle tiempo a tu proyecto, cuidándote y dándote tiempo a ti también, como responsable de ese trabajo. La paciencia le encanta al algoritmo de YouTube. Si compartes contenidos interesantes y la audiencia te responde, la visibilidad de tu canal se multiplicará periódicamente, como si fuese un resultado programado. De hecho, el algoritmo es el programador de tu éxito en YouTube, exactamente igual que en Google. Así que no tengamos prisa. Nos lo podemos plantear como un proceso natural, que lleva su tiempo. Es como cuidar una pequeña planta esperando que crezca y que se muestre en todo su esplendor. Y su evolución depende básicamente de nuestro interés en cuidarla y verla crecer. Está claro que YouTube necesita encontrarte siempre operativo. Vamos con la parte práctica. ¿Qué aplicaciones necesitamos? Entiendo que hay dos imprescindibles, YouTube y YouTube Studio. Así es. La primera suele estar preinstalada en los móviles, pero puedes bajar las dos desde Play Store. La app de YouTube te permite iniciar sesión para ver y comentar vídeos, consultar tus suscripciones, compartir likes y, por supuesto, subir y editar tus vídeos con filtros y música. ¿Qué nos permite la app de YouTube Studio? Pues mira, puedes personalizar tu canal consultar las estadísticas completas, filtrar y responder los comentarios o subir miniaturas personalizadas. ¿Qué más necesitamos para crear los vídeos con el móvil? ¿Por dónde van tus sugerencias? Para comenzar a grabar un vídeo, el móvil es una solución estupenda. Simplemente tienes que configurar los ajustes para que la grabación tenga la máxima calidad que ofrece tu móvil. Lo ideal es que utilices un trípode, aunque sea uno pequeño, de sobremesa. Si me permites, añadiría algo más. No grabes mirando hacia la pantalla. Mira directamente a la cámara, porque de este modo, estás mirando al espectador del vídeo de forma natural. Sí, es un error habitual. Y tampoco nos podemos olvidar del sonido y la iluminación. Hay que cuidar mucho los dos aspectos. Busca un espacio bien iluminado. Si no dispones de luz adecuada, busca la luz solar, teniendo en cuenta las sombras, para que la grabación no muestre un contraste excesivo. En cuanto al sonido, si no vas a grabarte en primer plano, cerca de tu móvil, o estás en una sala en la que hay reverberación, te aconsejo que utilices un micrófono de solapa. Llegamos a uno de los momentos importantes, la edición de los vídeos, si necesitamos música o efectos de sonido. En la cuestión musical, para poder utilizar canciones y efectos de sonido libres de derechos, es imprescindible darse una vuelta por la biblioteca de audio YouTube. La encontrarás en la aplicación YouTube Studio, accesible desde el menú principal. Y cuando estamos con las manos en la masa, a la hora de editar los vídeos, ¿qué aplicaciones pueden ser adecuadas? Una vez has grabado el vídeo, para editar tienes a tu disposición, literalmente, decenas de aplicaciones. Te puedo hablar, por ejemplo, de KineMaster, que es un editor de vídeo con funcionalidades interesantes, al que puedes sacar bastante rendimiento. También hay otras opciones que funcionan bien, como la aplicación Filmorago, o el editor de vídeo InShot, que incorpora una gran colección de efectos y filtros. Por último, te diría que me gusta mucho Quick, que es una app de edición de vídeo de GoPro, también con excelentes prestaciones. Si en lugar de grabar, preferimos utilizar imágenes de archivo, en las que no tengamos que pagar derechos, ¿tienes alguna sugerencia? Nosotros en la academia solemos utilizar Pexels, porque cuenta con un archivo muy completo con multitud de temáticas y formatos HD disponibles. Todo descargable de modo gratuito. Además de grabar y editar, necesitas una miniatura para el vídeo que quieres subir. Tu canal cuenta con opciones de personalización muy interesantes, que ayudan a diferenciarlo y posicionarlo en las búsquedas. Hablamos del branding, tu imagen de marca, que se reflejará en la imagen de perfil y en el banner de cabecera principal. Tienes que transmitir una imagen representativa del contenido del canal, de forma que las personas que accedan se den cuenta rápidamente de qué tratan tus vídeos. Para realizar estos diseños, tienes a tu disposición una gran cantidad de aplicaciones. Te recomendamos, por ejemplo, PixArt. También tiene mucha aceptación Over, que además de vídeo incluye opciones para retoque fotográfico y diseño. Y nuestra app favorita, que es Canva, es muy completa y simplifica mucho el trabajo de diseño, con acceso a funcionalidades que en otras aplicaciones son de pago. Hay una conclusión fundamental en este vídeo. Si piensas que tienes algo que contar, si quieres compartir tu afición o tus conocimientos en algún tema con el que puedas influir, no guardes el proyecto en un cajón de tu escritorio. No abandones antes de empezar. En YouTube, como en el resto de los puntos de encuentro social, solo hay que respetar las normas de convivencia. También por supuesto, intenta ser original, no copiar ni convertir tu canal en un replicante, sin aportar nada nuevo. Esto es todo. Esperamos que te haya resultado útil este tutorial y confiamos en verte pronto de nuevo. ¿Tienes videotutoriales entretenidos y guías prácticas para mantenerte en forma? Digitalmente hablando, por supuesto. Gracias, Gracias por, por estar aquí. aquí.